Hola, estamos en Pizza Hut, una experiencia <risas> cultural con Anto, Connie, que está comiéndose una lita pollo con pino y elegante, sí. con el teredor, sí, y elegante, sí. eso es como una especie de una carne que no sabemos exactamente qué es, tipo teriyaki, alitas de pollo, papas fritas y bueno, habían unos champiñones bah, champiñones, camarones apanados y esta es nuestra pizza que no se ve como se ve y no se ve como la pizza del Pizza Hut pero como ven este lugar es todo fino y elegante y pura gente glamorosa eso igual aquí, que los como Pizza Hut aquí. aquí igual y que nosotros sí. pizza, no puedo, eso no me complica. no, no, no, no. eso. respecto al sabor picante, picante las alitas de pollo esto también es picante no, no sé. las papas son papas fritas y aún no hemos probado no la sabemos, pizza no así que ahí si fritas, les decimos cómo está